Hola, bienvenidos a la sexta semana del curso Educando para una Alimentación Saludable. En esta semana revisaremos los temas Sistema Gráfico de Etiquetado y Etiqueta Nutricional. Etiquetado de los Alimentos. Etiquetado sirve para informar al consumidor sobre las propiedades nutritivas de un alimento. En nuestro país, la autorización de la etiqueta en los alimentos se la realiza a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARSA, conforme a lo dispuesto en la legislación sanitaria vigente. Existe información obligatoria que debe contener una etiqueta, con el tamaño de porción, número de porciones por envase, energía total que aporte el alimento por porción, ingesta diaria recomendada o valor diario recomendado por nutrientes, como la grasa total, ácidos grasos saturados, colesterol, sodio, carbohidratos totales y proteína. Pero también se puede declarar adicionalmente otros nutrientes con la finalidad que los consumidores conozcan su aporte. Pero esta declaración no es obligatoria. ¿Cómo determinar el valor diario recomendado o índice diario recomendado de cada nutriente? Inicialmente se necesita la cantidad de cada componente en el alimento y se determina mediante análisis químicos por laboratorios acreditados que aseguren la confiabilidad de los resultados. En la norma INEM 1334-2-2011 sobre rotulado de alimentos podemos encontrar la cantidad diaria recomendada de cada nutriente y el aporte de energía de cada uno. Con la ayuda de toda esta información se determina el aporte de valor diario recomendado. Por ejemplo, según la etiqueta de cereales, la cantidad de carbohidratos totales que aporta este alimento es 26 gramos. En la norma INEM menciona que, para personas mayores de 4 años, el valor diario recomendado de carbohidratos totales es 300 gramos al día. Entonces... Al realizar la regla de 3 tenemos como resultado que la cantidad de valor diario recomendado que nos está aportando los 26 gramos de carbohidratos totales es el 9%. Asimismo, se puede determinar la cantidad de energía que está aportando cada componente. Por ejemplo, vamos a determinar cuánto es la cantidad de energía que aportan 26 gramos de carbohidratos totales. Según la norma INE, un gramo de carbohidratos totales aportan 4 kilocalorías. Entonces, al realizar la regla de 3, tenemos que los 26 gramos de carbohidratos totales aportan 104 kilocalorías. Este mismo cálculo se lo puede realizar para grasas totales y proteínas. Para determinar la energía total que aporte el alimento, debemos sumar la energía de cada uno de los componentes. Por lo tanto, en este alimento, la cantidad que aportan todos los nutrientes es 122 kilocalorías. Sistema gráfico de etiquetado. Este sistema se implementó en nuestro país con la finalidad de alertar la cantidad de componentes críticos que se consumen cada día, como la grasa, la sal y el azúcar. La clasificación se la realiza por niveles alto, medio y bajo. Asimismo, cada uno de los niveles tiene un color distinto. Rojo para alimentos altos en alguno de los tres componentes. Amarillo significa medio en y verde bajo en. Según el sistema gráfico de etiquetado, el color rojo significa que el alimento aporta un porcentaje de valor diario recomendado mayor o igual al 30%. El color amarillo significa que el alimento aporta un porcentaje de valor diario recomendado mayor al 5% y el color verde significa que el alimento aporta un porcentaje de valor diario recomendado menor o igual al 5% de los componentes críticos como sal, azúcar y grasas. Con un ejemplo vamos a determinar el sistema gráfico de etiquetado para un cereal. Vamos a determinar el aporte en azúcares y sodio. En la etiqueta podemos observar que este alimento aporta 12 gramos de azúcar y que el tamaño de porción es 30 gramos. En 100 gramos vamos a determinar cuál es el aporte. Realizando las respectivas operaciones matemáticas, determinamos que el aporte de azúcar en este alimento es de 40 gramos. Al revisar el valor obtenido de 40 gramos en esta tabla, podemos observar que este alimento se define como alto en azúcar. Ahora bien, vamos a determinar el sistema gráfico de etiquetado para el sodio. Este alimento aporta 110 miligramos de sodio, en un tamaño de porción de 30 gramos. En 100 gramos, ¿cuánto será el aporte? Realizando las respectivas operaciones, determinamos que el aporte es de 366,67 miligramos. Al revisar este valor en la tabla, podemos determinar que nuestro alimento se encuentra en nivel medio de sodio. Alimentos que no contienen sal, azúcar o grasa en la etiqueta, se menciona la palabra no contiene. Espero que los conocimientos adquiridos en este curso sean de utilidad para mejorar su alimentación y el de su familia. Hasta pronto.